ay, Dios mío, me da rabia que mi madre no nos trate con igualdad. Eh, cuando somos varios, eh, cuando somos varios hijos, eh, normalmente eh, sucede eso, que uno de los hijos siente que la mamá no lo quiere igual, que la mamá lo trata diferente, y a veces nosotras las mamás tenemos preferencias eh, con los hijos y un día yo le pregunté a una mamá y le dije mm, eh, usted a cuál hijo quiere más y ninguna mamá quiere ser y decir eso o sea si tú tienes dos hijos tú dices no para que ninguno se sienta tú dices no yo quiero a mis dos hijos por igual yo los amo a los dos por igual pero en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser, nosotras sabemos que no es verdad. Nosotras sabemos que hay una preferencia. Y el otro niño ve que le da, la mamá le da preferencia al otro hermanito. Y entonces eso da rabia. ¿Sí? Entonces hoy vamos a tratar ese tema porque eh, es una realidad. Es una verdad que nunca se dice, es una verdad que está guardada, que está en secreto, que está en la oscuridad y que se repite generación tras generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea develado, hasta que sea revelado, hasta que sea descubierta esa verdad y simplemente hacemos un trabajo de desprendimiento emocional entonces vamos a dar la solución durante este taller espero que traigas eh, tus colores aquí al 11.11 -11 se viene con colores, se viene con cuadernos, se viene con gafas se viene con toda la disponibilidad y la disposición de educarse porque la educación es poderosa la ignorancia es un espíritu de sufrimiento la educación es un espíritu de entendimiento y cuando usted logra entendimiento se le abre se le dispara se le prende toda esta zona prefrontal del cerebro toda el área eh, neocortés y entra a la mente de Dios y entra a formar las nuevas neuronas de Dios usted quiere aprender hoy eso entonces usted me dice, sí, yo quiero aprender. Y entonces vamos para la escuela. Bueno, pues, a ver, caramba. Vamos para la escuela. Ah, esto es una factura que tengo que pagar, pero no la puedo poner dentro del archivo porque no la pago. Entonces la voy a poner por aquí. Ok. Vamos a sacar el cuaderno. Voy a tratar, mujer, tú que estás ahí que vas a, a tener tu cuaderno, que vas a tomar nota, voy a tratar de que en este evento, en esta hoja, puedas revelar esa, ese secreto escondido que hay detrás de toda esta información, entonces hoy la escritura es un medio de manifestación, la escritura es una medio de canalización, tú por medio de tu escritura, por medio de tu tomar nota, por medio de escribir, porque tus oídos, el que tiene oídos, que oiga, La información entra por los oídos y si tú escuchas algo, va a ser diferente a lo que escucha la otra persona. Entonces, cada persona escucha diferente. Entonces, hoy vamos a, a, a trabajar y también voy a dar, eh, digamos, eh, un espaciecito de, de esto y luego voy a entrar, a ver si por aquí está, a ver quién entró por aquí, vamos a saludar y vamos a entrar a una escritora que también tiene una, una historia de vida muy importante para que empecemos a conversar, para que empecemos a, a tener otra perspectiva de las cosas. Entonces, eh, voy a hablar, digamos, durante cinco minutos en este, para plantear el problema. ¿Cuál es el problema que tienes, mujer? Entonces, el problema que tengo, María Imelda, es que me da rabia que mi madre no me trate con igualdad. Perfecto. Hola Vale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y por acá también. Hola Vale, tan linda. Eh, por favor, me pueden escribir desde dónde nos están viendo y vamos a trabajar. Me da rabia. Entonces dijimos, ¿qué hacemos a las 11.11 .11 de codificar? ¿Qué pasa cuando una persona tiene rabia? Y le voy a decir otra cosa que le da. Cuando usted le da rabia, ¿sabe a usted qué le da? ¿Sabe usted de qué sufre? ¿Quiere que le diga o no? Pilas con eso. La rabia. ¿De qué? Caín mató a Abel. Rabia. Caín mató a Abel. Y esto no viene de ahora, mi amor. Los dos primeros hermanos que hubo en la humanidad se mataron entre ellos mismos. Al uno, el uno mató al otro porque le tenía envidia. Porque le daba rabia que el otro tuviera... Eh... No me acuerdo bien de la historia porque la verdad es simplemente que me llegó esa información en este momento como que estoy conectando neuronas, los primeros hermanos Caín y Abel Caín mató a Abel si Isadora estuviera por acá ella sí nos daría un cuento lindo de eso, pero pero hay una cosa, mira la decodificación esto es ancestral la envidia es ancestral, escríbame ahí la envidia por un hermano Es ancestral. Y Caín mató a Abel, o sea que nosotros lo traemos a nivel de ADN. Porque si Caín mató a Abel, entonces somos hijos de Caín. ¡Ay, no! ¡En serio! ¿Qué? O sea que en la, en la sangre, en el ADN de nosotros traemos la maldad. Oigan a Marimelda, ¿ya por dónde va? Sí. Eso me quedé pensando, porque yo estaba estudiando la historia de Caín y Abel, y resulta que Caín eh, le daba mucha rabia porque Abel eh, le iba muy bien en lo que él hacía, y entonces eh, lo mató. No, no voy a contar más el detalle, pero una cosa sí le voy a decir: si Caín mató a Abel, que fueron los dos primeros hermanos de la humanidad, porque nosotros entendemos por metáforas, Toda la Biblia es una metáfora. El que tenga oídos, que oiga. Y el que tenga ojos, que vea. ¿Sí? Son metáforas. ¿Y por qué hablaba en metáforas? Porque las personas de esa época no tenían el suficiente entendimiento, entonces había que hablarles por historias, por metáforas, para poder entender. Entonces resulta que... Eh, en esta metáfora de Caín que mató a Abel, si Caín mató a Abel y Abel era el bueno, entonces nosotros somos los hijos de, de, de Dios, pero traemos una descendencia donde existe la maldad. Por eso por la noche llegó la cizaña y entonces nosotros somos hijos de Dios, pero por elección a nivel espiritual. Esto es una tarea muy bonita la que estamos haciendo. Te resulta que si eso es así en el ADN de nosotros traemos la envidia y tú que te, a ti porque es que te estoy hablando a ti es que me estás diciendo, es que me da rabia que mi madre no nos trate con igualdad a ti te da rabia y si a ti te da rabia quiere decir que tú eres envidiosa y traes un pequeño problema de sangre del ADN emocional traes un problema de envidia y entonces Marimelda yo ya no quiero seguir sintiendo envidia por mi hermana, yo ya no quiero seguir sintiendo envidia con, por mi mamá, perdón, rabia con mi mamá porque no nos trata con igualdad, yo veo que a mi hermana la quiere más, yo veo que a mi hermana es más querida, yo veo que con mi hermana es más condescendiente, en cambio a mí me tira más duro también lo viví ya no lo vivo, pero también lo viví. Ay, Marimelda, como así que usted también sufrió de eso. Sí, mi amor, es que todo lo que hay aquí yo lo he sufrido. Muy bien, feliz de estar por aquí, Valeria, qué rico. La rabia se hace, te hace hacer cosas de las cuales después te puedes arrepentir. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Sí? Ya sabemos... ¿Por qué somos envidiosos? Porque esto es un problema a nivel ancestral y tenemos una herencia muy dura y pues vinimos a esta tierra a tener una evolución espiritual y a tener un nacimiento espiritual. ¿A qué vino usted a esta tierra? A tener un nacimiento espiritual por decisión para convertirse en un nuevo ser, nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios, para nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios, porque Dios nos hizo buenos. Pero la maldad y la cizaña llegó en la noche. Y Dios dijo, no, no, acabemos la humanidad. Esperemos a que ellos crezcan, que cuando ellos crezcan se quita la maleza y no dañamos la flor. Entonces, por esa razón, nosotras tenemos que tomar decisiones para nacer en el espíritu. Marimel, ¿y cómo nacemos en el espíritu? Mira, todo llega a su tiempo, todo Escriba eso, por favor, mujer, que es muy importante. Todo llega a su tiempo. Hay tiempo para nacer. Hay tiempo para vivir la envidia. Hay tiempo para vivir la rabia. Hay tiempo para decir por qué mi mamá no nos trata a todos por igual. Por qué mi mamá es más querida con mi hermana. Por qué a mi hermana le va siempre mejor. ¿Por qué a mi hermana? Es que yo no entiendo por qué a mi hermano le va mejor que a mí, y por qué a mí me toca esto, y por qué a mí esto. Todo llega a su tiempo. Entonces, ya viviste en carne propia. A lo mejor tú mataste a Abel, y te tocó vivir en este mundo otra vez la misma historia. Y tenías que saber que era vivir la envidia otra vez. Y te tocó volver a vivir... Todo ese infierno, porque el infierno lo tienes que vivir aquí. ¿Y cómo sé que estoy en el infierno? Nada más porque eres envidiosa. ¿Te parece poquito una persona envidiosa? Esa es, una, esa, es, esa es la maldad. Pero es que yo no quiero seguir así, María Yo quiero salir de la envidia. Yo quiero salir de la rabia. Yo quiero salir... Y poder ver a mi mamá con otros ojos. Yo quiero ver a mi mamá con los ojos del amor. Yo quiero ver a mi hermana con los ojos del amor. Con los ojos del corazón. Ok, perfecto. Entonces, ¿fue bueno o malo lo que te pasó? No. Es una experiencia que quisiste sentir, vivir tu alma... Escogió vivir esta rabia, vivir la envidia y qué se siente ser envidioso. Y qué se siente ser, ver que la mamá no nos trata a todos por igual. ¿Qué se siente, ya lo viviste, tú sabes más de eso que yo. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres seguir así? Y me vas a contestar. Solamente hay dos respuestas. No hay muchas respuestas. ¿Tú quieres seguir siendo envidiosa? ¿Tú quieres seguir siendo envidiosa con tu hermana? ¿O con tu hermano? ¿O con la familia? Porque estamos hablando de que te da rabia porque tu madre no te trata igual. No. Perfecto. Dice, no, yo no quiero. Y resulta que el universo funciona de la siguiente manera. El universo funciona con un sí y con un no. Si el universo funciona con un sí, se abren unas posibilidades. Y si el, el universo funciona con un no, se abren otras posibilidades, porque el mundo es cuántico. Porque la realidad existe de acuerdo al enfoque que yo le pongo. Entonces, si yo digo que no quiero seguir siendo envidiosa... Tengo que hacer varias cosas. Hasta aquí, Valeria, ¿te queda claro el tema? Eh, o sea, el desarrollo. Primero, es el problema, me da rabia que mi madre no me trate con igual. Segundo, ¿dónde te lleva esa rabia? Te lleva a ser una mujer envidiosa. ¿De dónde viene eso? Viene en el ADN, porque pues eh, eh, es así. Hay una historia detrás de eso, para no irme para la historia. Eh, todo llega a su tiempo viviste el tiempo de la rabia viviste el tiempo de la envidia se terminó, porque si estás aquí conmigo es porque tú quieres hacer un cambio y quieres romper con esa maldición por lo tanto, dices no, no quiero y si dices no quiero entonces sigue otro tema desprendimiento emocional el poder del desprendimiento emocional, entonces si dices, sí se acabó el tema y me voy. Pero como dijiste no, el tema continúa. Se llama desprendimiento emocional. Y este tema de desprendimiento emocional, me, de pronto me estás preguntando, María Imelda, ¿y qué es desprendimiento emocional? Desprendimiento emocional es darse cuenta. reconocer que tú eres responsable 100% de tu felicidad y tu bienestar y que ya sabes que es la envidia pero a partir de este momento elijo no seguir viviéndola porque ya puedo como alma nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Y es una elección. Y cuando yo elijo nacer del Espíritu Santo de Dios y, tener, y nacer de nuevo en el Espíritu, mi carne ya Dios me dejó que creciera con la maleza. Dios me dejó vivir con la rabia. Dios me dejó vivir en un ambiente hostil. Pero ya es hora de que quite la maleza, para que la flor pueda crecer y brillar y cumplir la misión que trae en esta tierra, poder brillar con luz propia, para que su hermana ya no la opaque más, para que su hermana ya no, no, es que las flores no se miran unas a otras, las flores no se miran unas a otras, yo veo que las flores cada una es bella y hermosa, y yo no sé si tú eres un lirio, o una hortensia, o una rosa, o un tulipán, ellas no, miran, ay, mira, aquella es más bonita, mira, aquella es otra. No, la naturaleza no se observa ella misma, da lo mejor de ella misma. Entonces, te queda claro, desprendimiento emocional es lo que estamos aprendiendo en esta escuela, a qué vinimos a este país, a qué vinimos a esta tierra, a trabajar el desprendimiento emocional. Porque estamos aquí porque estamos aprendiendo crecimiento personal. Y por eso tengo otra escritora, vamos a ver si está por acá. ¿Me puedes mandar la solicitud? No te veo. A ver, vamos a ver. Espérate a ver. Hola, espérate. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver si me manda la solicitud que ya terminé mi tema y eh, tenemos que trabajar el desprendimiento emocional. Ahora el desprendimiento emocional se trabaja en la rutina diaria con retos de 45 días porque estamos aprendiendo a desprendernos emocionalmente, a entender que sí, soy envidiosa, pero que yo puedo nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios por elección propia, por decisión, y decir que hoy, a partir, póngase la mano en su corazón. Apliquemos la técnica 7-7 antes de que entre mi, mi bella escritora de invitada. A ver, ponte la mano en el corazón, los pies en la tierra, aplica la técnica 7-7, que es la técnica de respiración. ok y en este momento hoy elijo conscientemente a partir de aquí y ahora ser responsable 100% de esta envidia que siento por, mi, por mis hermanos o mis hermanas porque mi mamá no me trató con igualdad y hoy la libero, los dejo libres, los dejo en paz y los dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Los libero. Y cuando decimos amén, no es amén, sino amén, amén y amén. ¿Cuál es mi función en esta tierra? Vivir la envidia, haberla sentido, haberla experimentado para ser liberada de ella por elección propia y a partir de hoy empezaré a amar a mi hermana yo me voy a poner el pecho en el corazón amén amén y amén amén amén y amén a eso vino usted a esta tierra a vivir primero un infierno en carne propia para después por decisión propia decir, voy a hacer un desprendimiento emocional, y a partir de hoy nazco en el Espíritu, y el fruto del Espíritu Santo es amar, ese es el primer mmm, mandamiento que existe y la ley máxima que existe en este planeta, es la ley del amor, hay cosas que el dinero no compra, y el amor no se compra, entonces ya con eso, y cada vez que ustedes estén con rabia, ay es que me da una rabia, que miren que la mamá está haciendo algo por los hermanos, ustedes inmediatamente se ponen las dos manos en el corazón, respiran profundo, si es posible toman agua, acuérdense que el agua es un, un canalizador, eliminan todas esas toxinas y todo ese ADN podrido que traen de la rabia y hacen esa oración que les acabé de enseñar los dejo libres, los dejo en paz los dejo en manos del Espíritu Santo amén, te libero de la envidia y reconozco que fui envidiosa toda una vida pero ya no quiero ser más envidiosa yo ya no quiero tener envidia en mi corazón porque yo también soy una flor hermosa y divina. Entonces, listo. Vamos a, vamos a ponerlo. Um, es muy común de sur. Ahí, pero si se lo pide mi hermano, va corriendo y lo hace. Sí, ahí, pero si se lo pide mi... Ah, sí. Ah, no, es que si mi hermano le dice tal cosa, usted mismo sale corriendo. Pero como soy yo, entonces es una energía de víctima. Y acuérdate que nosotros tenemos un campo electromagnético donde no superamos eso y llegamos al trabajo y nos pasa lo mismo y llegamos a la, a, a, al matrimonio y nos pasa lo mismo y nos convertimos en mamá y nos pasa lo mismo y repetimos hasta que aprendamos bueno, vamos a ver por acá, la verdad es que no encuentro hola, ¿cómo estás? no encuentro a mi amiga escritora para... para ver, a ver es que, bueno, lo que pasa es que, no sé yo te mandé la invitación, vamos a ver porque no, no a ver, vamos a entrar a una escritora eh, que me he dado cuenta que nosotras cuando somos escritoras, eh, escribimos con el corazón, los escritores escribimos con el alma y los escritores realmente somos personas que emocionalmente hemos sufrido mucho y el poder escribir es un medio de canalización, es un medio de canalizar todas esas emociones y todo ese dolor y poderlo expresar y entregarlo en un libro a otra persona para que se eduque y para que aprenda. Por eso el poder del desprendimiento emocional también lo escribo. ¿Yo qué enseño? Yo enseño desprendimiento emocional yo que enseño, enseño desarrollo espiritual, desarrollo personal transmitir, vamos a ver si si transmitimos y que esta escritora que también ha sufrido y que también ha tenido una historia nos cuente a través de su historia cómo ha trabajado esta parte del desprendimiento emocional, estoy dándole tiempo a ver si puede ingresar y si no eh, durante toda la semana eh, voy a tener invitadas especiales, lo que pasa es que a veces entran o no se pueden lograr comunicar o lo que sea, y si no logra entrar, se las quedo debiendo para mañana, listo. Pero para que sepan que voy a tener eh, invitada especial en el, en el evento. A ver, Gabriela, aquí está la solicitud, te mandé la solicitud. Bueno, a veces pasa que ver transmitir con Gaby, bueno, no, no, no logro comunicarme con ella. Pero bueno, de todas maneras, Gaby, eh, espero que, no sé qué problemas tuviste hoy, no pudiste ingresar. Si quieres, después de que yo cierre el, el, el este en vivo, hablamos por privado para que hagamos una prueba, a ver qué pasó, listo, bueno, para no dejar aquí a las otras personas, eh, esperando, eh, porque en Facebook no, no, no estás, listo, bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, mañana nos vemos, listo, perfecto, gracias, Vale, gracias por estar acá, Vale.